Un sabio dijo, no te aproveches de la paciencia de las personas buenas, porque si deciden irse, ya no vuelven. Nunca subestimes a las personas de buen corazón. Ellas son buenas, pero no son tontas. Y es la verdad. La bondad humana es algo intrigante, la forma en la que una persona puede, de manera desinteresada, dedicar todo su esfuerzo a la ayuda de sus semejantes, sin necesidad de esperar nada a cambio, es una de las cosas que le dan significado al hecho de ser humano. Sin embargo, como hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, todo tiene un punto límite, incluido a esta gran bondad. La bondad puede acabarse, no por no ser retribuida, sino por no ser respetada. No importa qué tan buen corazón tenga una persona, ya que existe una cosa que nadie soporta, y es la traición la cual puede darse de distintas maneras y siempre llevar el mismo sitio. Una buena persona será tan buena contigo como tú lo seas con ella. No quieras pasarte de la raya, ya que si la pierdes, no volverás a saber de ella. Las personas buenas solo merecen a personas buenas de las que saben amar bonito y no de a medias, de aquellas que no son tóxicas, ya que de esas hay muchas es algo muy simple, de hecho tiene sentido por donde se mire. Si una persona es bondadosa, buena, generosa, con buen corazón noble y sin maldad en su alma, esta merece encontrar en su vida solamente personas así. Personas en quien pueda confiar y que no le darán la espalda cuando más les necesite. Incluso su pareja debería ser igual con el mismo corazón lleno de azúcar y sin maldad en su interior. Creo que esto no es lo que sucede. Si eres una de estas personas... Lo más probable es que muchos otros quieran aprovecharse de ti, tratar de sacar provecho de tu noble postura para luego relegarte al olvido. Depende de ti saber de qué clase de personas te rodean. Fíjate en los actos de los demás, compáralos con los tuyos. Si estos no tienen la más remota noción de ayuda sin lucro, entonces no convienen. Las personas buenas merecen que le hablen bonito, que les den las manos que les estrechen entre los brazos. El amor es algo que no se le debe negar a nadie, mucho menos a una persona que para dar no tiene otra cosa que amor. Es la base de la interacción humana y como humanos debemos ser conscientes de quienes nos rodean y hacerle entender a las personas buenas que se les aprecia, que tienen un lugar en nuestro corazón y que pueden contar con nosotros cuando nos necesiten. Si una de estas personas resulta ser tu pareja, no te limites en afecto, sosténle en tus brazos en el mayor tiempo posible cada día. Di lo que de verdad sientes, llénale de cumplidos y de detalles. Ocúpate de que esa persona tenga claro lo valiosa que es para que ésta no cambie. Debemos considerar que una persona bondadosa puede cambiar si las circunstancias son correctas. Nadie quiere ser despreciado durante toda su vida y de nada sirven las buenas acciones si no se le toma en cuenta para disfrutar de la vida. Si te encuentras solo y te das cuenta de que no tienes en quien confiar, créeme que dejarás de ser la persona pasible y calmada que todos han conocido. Vas a cambiar porque no encuentras razones para seguir siendo de la forma en que eres, ya que si bien no buscas recompensas, no mereces que te den por seguro, que sea solamente una vía de escape cuando las cosas se pongan duras para ellos. Pero cuando tú necesites de alguien, nadie estará a ayudarte. Cualquiera en su sano juicio diría que ese maltrato no es para nada agradable y no debe serlo. Después de todo, luego de dedicarle tus esfuerzos, energía y tiempo a los demás, darte cuenta de que nadie lo hará por ti, no debe ser la sensación más placentera del mundo. Por ende, antes de tratar de esa manera a alguien, ponte en su lugar y piensa si te gustaría que te sucediera lo mismo. Las personas buenas son un tesoro, pero no uno que puedes mantener en un cofre bajo llave y acceder al placer y conveniencia. Estos son seres pensantes capaces de tomar sus propias decisiones. y créeme que cuando se deciden pocas veces cambian su pensamiento. Cuando una buena persona decide que no mereces tenerla en su vida, ten por seguro que no le volverás a ver jamás. Es algo que a algunos les desconcierta después de todo. Si alguien es tan bueno como para realizar actos altruistas sin pedir nada a cambio, ¿cómo es posible que se vaya sin medir a palabra? ¿Cómo puede ser tan cruel y desaparecer así de la vida de las personas? Muy simple, puede hacerlo porque sí, porque es humano, porque no quiso seguir en un lugar donde no importaba lo que sentía. Pasamos nuestras vidas diciendo que este mundo merece una mejor humanidad, que de seguir por el camino que lleva la sociedad sucumbía ante una falta de empatía que se llevaría consigo el sentido de humanidad. Pero si nosotros no cambiamos y mejoramos esto desde dentro, no estamos haciendo nada para solventar el problema, de hecho, lo hacemos más grande. Vamos a vernos en el espejo fijamente, y siendo muy honestos con nosotros, preguntémonos si somos la mejor humanidad de la que hablamos, y de no ser así, esforcémonos con firmeza día a día para convertirnos en ella. Después de todo, este mundo sí necesita buenas personas, y si decidimos que estas no existen, Deberíamos empezar por convertirnos en una de ellas. Aprecia a quienes tienes contigo, a las personas que te ayudan sin interés, a las personas que puedes confiar de manera ciega. Hazles sentir bien con ellas mismas y que pueden confiar en ti. No las alejes de tu lado. Gracias Marco. No hay por qué subestimar a las personas de buen corazón. Cuando tú le estás pidiendo tiempo a una persona, y esa persona accede sin ninguna clase de pero, ten en cuenta que esa persona está dejando de vivir ciertas cosas por el amor que siente por ti. No le molesta esperarte. No le molesta estar esperanzado o esperanzada de lo que pueda ocurrir contigo. Tal vez tú lo estás haciendo por simple capricho, por tener a algo que sinceramente no va a suceder. Las personas buenas solo merecen a personas buenas, de las que saben amar bonito y no a medias, de aquellas que no son tóxicas, ya que de esas ya hay muchas. Y es que es así. Si quieres a alguien tóxico Pues sal y búscalo Créeme que va a ser más sencillo De lo que crees No te quejes Construye Apoya Incentiva Hay muchas formas de hacerlo Hay muchas maneras De motivar De apoyar El amor es un tema bastante complicado muchas veces el amor te da ciertos matices para que sobrelleves tu relación de una manera diferente ten paciencia las cosas ocurren siempre por una razón simplemente ocúpate y ve que puedes hacer en pro al bienestar que estás buscando, a eso que te rodea, a ese sentimiento de amor que tanto estás esperando obtener. No te aproveches de las personas, no, al contrario, yo lo único que espero. Es que el karma cuando llegue a ti, llegue de manera bonita. Y no todo lo contrario. No queremos que te ocurran cosas malas, ¿verdad? Por favor, amigo. Por favor, amiga. Necesito verte bien. Necesito verte sonriendo. Verte progresando. Mereces todo lo bonito de este mundo, amiga. Como para que estés esperando a un patán. Que simplemente no saben en lo que quiere. Yo sí sé que es lo que quieres. Pero una cosa es querer y otra cosa es necesitar. ¿Realmente necesitas estar donde estás en este momento? ¿Necesitas que se aprovechen de ti? No. Yo sé que eres buena persona. Yo sé que eres sabio. Sabia. Pero tal vez... A esa persona que tienes al lado tuyo, no lo sabe. Es hora de demostrárselo. Date la posición que tienes que Y no esperes menos de nadie. Te lo digo yo, Ricardo Niño. Nos despedimos. Que Dios te bendiga. Acá en v -Lifers. Nos vamos. Con la frente en alto. De que te hemos ayudado.